Sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que comenzó a construir. Amigos en las calles, sin testigos, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches, cuando duermo, si de insomnio. Bienvenido, me haces falta, mucha falta, no, no sé tú. no sé tú pero yo te busco en cada ¡Suscríbete al